les saluda henry pineda y les invito a suscribirse a mi canal para trabajar capitulares en InDesign existen dos maneras vamos con la primera voy a dar doble clic para activar la caja de texto voy a dar un clic aquí para activar el cursor y en la parte superior voy a trabajar sobre el carácter o sobre el párrafo voy a quedarme en párrafo y voy a poner acá la opción que dice capitulares aquí yo puedo hacer crecer las líneas que van a ser cuatro líneas pero también puedo abarcar las letras que quiero que estas tengan Le vamos a dejar en uno muy bien aquí tenemos la primera opción esto está bien para un artículo pero qué tal si fuera un periódico una revista o varios artículos dentro de una misma publicación pues en el siguiente video aquí mismo les voy a explicar cómo trabajar eso y la segunda forma para crear capitulares en InDesign es trabajando sobre un estilo de párrafo en realidad van a ser dos sobre la caja de texto doble clic para activar la caja de texto y cuatro clics seguidos para seleccionar el primer párrafo vamos a poner control t o comando en una mac y voy a cambiar aquí este tipo de letra por una Times regular en unos 10 puntos está bien ustedes pueden decidir realmente lo que ustedes quieran no voy a poner en la opción superior eh, justificación voy a poner comando z si no pueden poner shift control j shift comando j para justificar este primer párrafo de texto en la parte derecha van a encontrar los estilos de párrafo pero si no los encuentran acá se van a ventana Van a buscar esta opción que dice estilos y aquí tenemos todos los estilos con los que trabaja InDesign. Me voy a quedar con estilos de párrafo. Muy bien, en la parte inferior voy a llegar un poco a esto. Voy a hacer un zoom aquí. Voy a presionar la tecla mágica que tiene InDesign que vendría a ser la tecla de Alt en PC u Option en una Mac, Option Click y se va a activar esta ventana inmensa para trabajar los estilos. Aquí voy a poner cuerpo ¿sí? de texto. Voy a asegurarme que la opción que diga aplicar estilo a selección esté activa. Vamos a dar clic en OK. Lo hemos creado. Vamos a estilo de párrafo y aquí lo tenemos. Voy a poner control A o comando A en una Mac y voy a poner todo lo que es el cuerpo de texto. Muy bien, ya todo nuestro texto está puesto aquí. Y ahora voy a crear un segundo estilo de párrafo que es donde realmente va a anidar o va a contener al capitular. Así que lo voy a seleccionar voy a poner aquí otra vez option clic para crear un nuevo estilo y le voy a poner aquí cuerpo de texto capitular ustedes pueden cambiar por otro tipo de letra otro color etcétera nosotros lo vamos a dejar ahí mismo ¿no? y vamos a dar clic en ok muy bien ahora vamos a crear un estilo de carácter que realmente es el que va a anidar o es el, el, el estilo que va a tener nuestro primer capitular así que vamos a hacer un pequeño zoom aquí muy bien, lo tenemos ahí voy a seleccionar la primera letra voy a poner control T, comando T voy a elegir un tipo de letra arial que puede ser eh, regular ok voy a cambiarle de color en el panel de muestras voy a poner este color rojo que está por acá en el estilo de carácter lo voy a tener activado con un clic, recuerden si no está activo en la parte derecha me voy a ventana, estilos estilos de carácter otra vez en la parte inferior voy a presionar al click o option click y voy a poner aquí como por ejemplo resaltado voy a asegurarme que la opción aplicar estilo a selección esté activa clic en ok muy bien ahora sí vamos a por el capitular en estilos de párrafo voy a elegir cuerpo de texto capitular que es el que le he guardado vamos a dar doble clic muy bien vamos a esta opción que dice eh, Capitulares y estilos anidados. En líneas vamos a elegir las líneas que sean necesarias. En caracteres podemos elegir la primera letra, la segunda o las que sean necesarias. Nosotros lo vamos a dejar ahí. En estilos de carácter vamos a cargar el resaltado que acabamos de crear hace un rato. Vamos a dar clic en OK y ya tenemos nuestro estilo creado. Voy a dar un zoom hacia atrás para explicar lo siguiente: ¿no? recuerden que hay dos estilos de párrafo el uno que viene a ser el cuerpo de texto y el otro que viene a ser el capitular solamente una aclaración si todo este texto fuera cuerpo de texto capitular en cada párrafo vendría un estilo de carácter puesto en ese capitular voy a poner control z y esta es la aclaración que quería hacerles siempre en un estilo tenemos que crear uno que vendría a ser el cuerpo de texto capitular y el resto que vendría a ser el cuerpo de texto normal dentro de ese artículo dentro de esa publicación en InDesign